Yo quería preguntarle, mientras escribís alguna, alguna pregunta, os animáis un poco a perder la vergüenza, <ríe> aunque dudo que activistas medioambientales y pro derechos humanos les quede algo de vergüenza, porque eh, si no, no, no podría uno dedicarse a estas cosas. Eh, Azul, eh, eh, quedan, si no lo he entendido mal, eh, con que hay nueve países que han ratificado el acuerdo de Escazú, quedarían tres, ¿no? Para que el 26 entrara, ¿no? En, en, en vigor, o...? Quedan, quedan dos. Argentina está a punto de, de generar la ratificación, supuestamente, la semana que viene, y el, el que quedaría sería Costa Rica, que es el otro que se encuentra más cerca de, de finalizar el proceso de ratificación. Igual... Eh, si bien es importante la fecha del 26 de septiembre a mí me gusta sacarle la dramatización de que si no se llega a la ratificación el acuerdo está perdido, porque no es así eh, los países que, que sigan su proceso de ratificación pueden seguirlo sin problema y quienes eh, no hayan firmado pero quieran eh, ser parte del acuerdo pueden adherir a partir del 26 ya no van a poder firmar y ratificar sino que adherir. Lo que cambia es que una vez que entra se deposita en Naciones Unidas, en la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, que onceava ratificación, creo que a los 90 días comienzan, eh, bueno, el acuerdo entra en plena vigencia y comienzan todos los procesos, como por ejemplo, eh, el armado de la Secretaría, eh, empezar a pensar cuándo será la primera COP de Escazú, etcétera, etcétera. Para eso sí se necesitan las once ratificaciones. Pero para que cada país pueda adherir o no al, al acuerdo hay tiempo y, por ejemplo, una vez que Argentina lo ratifica, ya se encuentra como en, en, el, en el entramado legal del país, porque eh, para ratificar un acuerdo tiene, se genera una ley, entonces una vez que eso es aprobado y firmado por el presidente, ya entra en, en nuestro. le da, le da en realidad carácter eh, constitucional, eh, le, da, le da. en nuestro país, en particular en Argentina, no es en todos los países igual, pero en Argentina. Eh, puede llegar a tener un nivel más alto que, por ejemplo, nuestra Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú, porque entra como un convenio internacional. Pero eso depende del país y de, y de los temas legales de cada país. Pero, o sea, si bien es súper importante la fecha del 26 de septiembre, y ahí tenemos que presionar para que se lleguen a las 11 ratificaciones, por ende comiencen todos los procesos de la formación de la Secretaría, se convoca la COP, etcétera, etcétera, etcétera, no es que si no se llega a las 11 ratificaciones el 26, el acuerdo se pierde. O sea, eso, y probablemente no se llegue. El 26, uh -huh. porque todos los congresos, los senados, funcionan de formas particulares por el tema de la pandemia. Así que probablemente no se llegue. Sí, normalmente ya siempre van con el freno puesto. La pandemia ya ha sido... Totalmente. <risa> Doble freno. Eh, eh, preguntan exactamente cómo conseguir el crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma. Esta pregunta para ti. Y Azul, ¿qué diferencia entre firmar el acuerdo ahora o bien después del 26 de 25 de bueno, 25 dice, pero 26 de, de septiembre? Aunque yo creo que, que Azul lo ha, lo ha contestado más o menos, pero quizá a lo mejor eh, remata sí, con Azul, y ya. Sí. Genial, brevemente, no. Los países pueden firmar. La firma es una promesa, no, no, no, legalmente no significa nada para un país firmar. Los países hasta el 26 de septiembre van a poder firmarlo. A partir del 26 de septiembre, los países que no lo hayan firmado pueden unirse al acuerdo mediante un proceso de adhesión. Pero el proceso de adhesión es firma y ratificación a la vez. Okay. Entonces es, es, es un proceso más eh, importante, hablándolo desde un punto de vista eh, en, en materia de, de, de leyes de cada país. No significa solamente prometer que se va a hacer algo por el acuerdo, sino ya buscar la incorporación a la estructura legal del país, según tengo entendido. ¿México ha ratificado? No, eh, no soy abogada. ¿México ha ratificado? ¿Nos preguntan? Eh, no, está en proceso de, tengo entendido. Okay. Firmó y no ratificó. Rodrigo, pues si ¿sí puede respondernos a cómo conseguir el crimen de cocidio que esté dentro del Estatuto de Roma. Sí, lo que... para contextualizar un poco, lo que, lo que hemos hecho hasta ahora es que en la Asamblea de Estados Partes del año pasado, en diciembre de 2019, un país, por primera vez, un país pequeñito de los que hablaba eh, Maite, ¿no? De estas eh, islas que están próximas a desaparecer. El Estado se llama Vanuatu y el representante de Vanuatu ya habló en, en la Asamblea de Estados Parte sobre la necesidad de incluir en el Estatuto de la Corte el crimen de ecocidio. Pero lo que se necesita ahora es un proyecto de enmienda que sea sustentado por, eh, por uno o más Estados, mientras más estados sean, mejor, eh, y que ellos propongan a la asamblea de estados parte, en la siguiente reunión, ya veremos si llegamos a esta, estamos trabajando para eso, eh, que se enmiende, eh, y con eso se inicia un proceso, un proceso largo, un proceso lento, de debate, de, en fin, y luego eh, de consultas para los estados, etc. Y luego finalmente se empiezan cada uno de los estados, o si sea, hay un texto acordado, eh, cada uno de los estados empiezan a ratificar la enmienda. Esto es complejo porque puede que haya estados que no estén dispuestos a ratificar la enmienda, entonces no se les va a aplicar. Entonces también hay que no, no, no, no basta con que, con que ya, eh, a, como una convención, Esto, el, el Estatuto de Roma, el Estatuto de la corte Penal Internacional, es un, también un tratado internacional, entonces obliga en la medida en que uno firma, ¿no? en la medida en que uno eh, ratifica o, o adhiere. Así es que esa es más o menos la situación. De momento, eh, quien habló de esto ya es Vanuatu, y estamos recabando apoyos de distintos países, eh, algunos importantes, otros no. Eh, en fin, eh, digamos me refiero con peso internacional, ¿no? Eh, hay alguno que ya tiene, que tiene peso internacional y que probablemente, eh, si, si podamos conseguir que, que se diga algo, que se haga algo, no sé si lleguemos también al tener el texto... Definido, es definitivo, ¿no? Pero estamos trabajando fuertemente, fuertemente en ello. Eh, así que esa es un poco la, la situación. Eh, esperamos, ojalá, en diciembre de este año tener todo hecho, si no, tendrá que ser para el año siguiente. La pandemia también ha perjudicado el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, y eso. Y, bueno, <risa> o sea, que quería ampliar un poco, tal vez, sobre, sobre la situación de mi país, ¿no? De Chile. Eh, en Chile ahí se han cometido que el crimen todavía no existe, como tal, jurídicamente, legalmente, sí si podemos emplear el término para referirnos a, a la destrucción o el daño severo, masivo, ¿no? a gran escala, al medio ambiente. En Chile hay muchos ecocidios, muchos ecocidios, como también los hay en Colombia y los hay en tantas regiones de, de América Latina. En Chile se refieren a estas zonas como zonas de sacrificio, hay zonas que han tenido que ya hacer despoblarse porque la contaminación ambiental o de las aguas es, es un problema insufrible. En el norte, donde hay zonas mineras, hay ciertos ríos donde ya están tan contaminados que la gente no puede coger agua del río, ni siquiera, y sale muy caro depurarlo. Por tanto, llevan el agua en camiones aljibe, en camiones de cisterna. ¿no? Eh, eso, y hay otras zonas de contaminación ambiental donde las partículas, eh, digamos, metales pesados en el aire. En fin, es un desastre, hay muchos ecocidios, eh, y ese yo creo que también es otro, otro factor. Es decir, muy entusiastas a la hora de, de hacer declaraciones, de, de decir que, como ha dicho muy bien Azul, ratifica o sea, firmamos, y esto es una promesa de que sí queremos que, que ocurra, pero llegado el momento de comprometerse oficialmente de verdad, pues la cosa ahí eh, se lo piensan un poco más, o se demoran un poco más. Como quiera que sea. Eh, Chile está en un proceso también muy particular, ¿no? después del estallido social, van a ver, va a haber ahora un referéndum con una nueva constitución, los gobiernos pasan, vendrá un gobierno más favorable a los asuntos ambientales y esperemos que este, este tratado internacional latinoamericano, el CASU, eh, lo, logre, logre llevarse efecto, logre implementarse, y sin duda que va a ser un cambio significativo. Es algo que necesitamos. Rodrigo, tenemos, tenemos más preguntas. Quiero agradecer a, a, a Elisa Araujo, creo que desde Argentina, ¿verdad, Elisa? Eh, su participación, porque es, es nuestra participante más activa. De hecho, todas las anteriores preguntas, discúlpame, eh, Elisa, se me había olvidado comentar que las has formulado tú. Eh, y que además eh, dice que está en una página de Facebook con, con Ecocidio Argentina, desde el Instituto eh, de Estudios y Formación para la Igualdad. Y también está eh, en un programa de radio de la Universidad Nacional de La Plata. O sea que Lisa está siendo una altavoz importante. Nunca sabemos cuando entramos en redes sociales dónde podemos acabar. <ríe> Entonces, bueno, sí, muy, muy, muy contenta con, con esta reunión y me gustaría que se siga sucediendo. Eh, nosotros estamos avanzando bastante, incluso dentro de los compañeros que a veces tienen eh, una mirada así, digamos, eh, popular para mejorar la distribución de riqueza y qué sé yo, pero tienen una mirada muy eh, industrialista, digamos, siempre saliendo por el mismo lado. Y creo que es difícil, yo hace 23 años que estoy en radio con el tema ambiental y cuido mucho de no ser apocalíptica porque la gente en general trata de cambiar la estación, digamos, no quieren, no quieren saber, pero la situación que yo, este, que estamos entre todos eh, diciendo es que se acabó el tiempo, o sea, no es casualidad. Eh, hay tantos jóvenes, muy jóvenes, actuando, porque ellos, que nosotros en un momento decíamos ¡Uy, hay que enseñar en las escuelas, ecología! Bueno, esos niños ya crecieron y ya se dieron cuenta de que estamos dejando un planeta este, que no es más eh, vivible. Entonces, por eso eh, estamos poniendo todo lo que podemos y en todos los lugares que podemos. Elisa nos, nos preguntaba en el chat por escrito si quieres formular tú la pregunta sobre cómo obtener herramientas. Elisa, ¿qué te, qué te, qué, qué, qué, vas a lo práctico, ¿no? Sí, o sea, esto, esto de hoy me pareció una manera de tener más herramientas porque uno hay cosas que se le escapan, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de conectarnos porque hay tantos eh, movimientos mundiales y ahora, por ejemplo, la... La asamblea por la, la Amazonía, ¿no? el tema de los incendios, o sea, hay muchas cosas que nos van involucrando. Nosotros acá en la Argentina tenemos un tema de incendios que es permanente, eh, porque es una es una manera también, digamos, de el dinero, <ríe> lo lleva a eso. Y yo tengo un sobrino que es brigadista, que se pasa semanas luchando contra el fuego en Córdoba, por ejemplo. Uh -huh. eh, y se pone mal porque dice que pasa año tras año lo mismo, porque mientras que ellos apagan, otros incendian. Eh, y donde había un bosque nativo, ahora hay un country, por ejemplo, no, hay un barrio cerrado, o hay soja, depende del lugar. Yeah. Eh, entonces nosotros tenemos, yo creo que el, el, es el país donde más está contaminado con agrotóxicos. Así que estamos en todas esas cosas a la vez, pero pensamos que justamente tener una ley internacional de ecocidio es un paraguas sobre todas estas cuestiones extractivistas, porque eh, cuando buscan temas para mejorar el ambiente dicen, ah, bueno, qué bueno, estaría el litio. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la minería de litio también? También nos vamos a quedar sin agua por sacar litio. Claro, claro. Y, y son este, este son producciones eh, extractivistas y son de economía de enclave. O sea, se cierra ese lugar, no puede entrar nadie a, con, a controlar nada. Es como si fuera una base norteamericana. O sea, tienen sus claro. guardias privados y no entra nadie. Uh -huh. Y esta y pregunta que decía... Estamos con el tema de los cerdos también de China, que quieren poner acá mega megafactorías millones de cerdos. ¿Y por qué? Porque los chinos eh, tienen la peste porcina africana que tuvieron que matar millones de, de cerdos. Entonces quieren no ahora que exportar. acá en la Argentina que criemos los cerdos y los mandemos ya faenados. Uh -huh. y estamos en esa lucha. Claro. Pero Lisa, el, esta, Elisa, perdón, hacía esta pregunta muy interesante, ¿no? Eh, ¿Dónde acudir para obtener más herramientas? No sé si nuestros ponentes o algún otro participante quiere dar respuesta tan concreta a esta, a esta pregunta. ¿Dónde podemos acudir yo, para obtener más herramientas? Un breve comentario, me tengo que retirar ahora en tres minutos, pero eh, yo les recomiendo mucho que se anoten al Mecanismo Público Regional de la Cepal. Eh, es una herramienta súper poderosa, súper útil y súper accesible, por sobre todo, eh, en la página web de la CEPAL, buscan mecanismo público regional, se anotan con nombre y apellido, y ahí van a tener información sobre, si les interesa en particular el, esta, el estado del Acuerdo de Escazú, van a tener información en notificaciones periódicas, pero también un montón de oportunidades para vincularse y para participar si son de la región. Así que ese es un muy buen primer paso. Muchas gracias Azul. Perdón que me tengo que retirar, pero tenía otro compromiso, <risas> les agradezco muchísimo el espacio, y cualquier cosa, eh, dejo mi contacto, mi mail, por cualquier cosa. Uh -huh. se, lo dejo, se lo dejo a Luis y cualquier cosa ya lo puede compartir y muchísimas gracias por el espacio gracias, gracias a ti de verdad es un esfuerzo siempre las personas que estáis ahí luchando que todavía saquéis un poquito más de tiempo para, para compartir muchísimas gracias muchas gracias y buen día, buen día. Maite, Rodrigo herramientas concretas Um, herramientas concretas. Bueno, eh, no tenemos todavía a nivel internacional. Eh, algo hay en el Estatuto, como decía en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ciertas hipótesis que permiten, eh, pero como tal no existen. Sin embargo, a nivel interno, sí son muchos los países que eh, tienen, si bien no el crimen de concidio, algunos sí lo tienen, tienen legislación ambiental pasa que, claro, no es tan eh, eficaz, efectiva. Maite lo explicó muy bien con el ejemplo de British Petroleum en el, en el Golfo de México, ¿no? Eh, es decir, no es que no haya nada. Eh, hay, hay legislación, eh, esa legislación a veces eh, funciona, otras veces no funciona, dependiendo de cómo funcione, mejor o peor, el, el Poder Judicial, eh, pero básicamente lo que sí necesitamos es un, un paraguas internacional. Los derechos humanos estaban antes, a nivel interno, pero tras la Segunda Guerra Mundial se dijo, no, necesitamos una protección internacional de esto, porque muchas veces el Estado es el que viola los derechos humanos, ¿no? el Estado contra sus propios ciudadanos. Yo quiero nombrar un ejemplo, un ejemplo eh, que ocurrió eh, en, en la sociedad de, la, de las naciones, o la Liga de las Naciones, ¿sí? eh, en el período entre guerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eh, no... Esta Sociedad de las Naciones no tenía como tal el concepto de derechos humanos, pero sí ellos tenían como principio la protección de las minorías. Y en un procedimiento de protección de minorías, eh, fue requerida Alemania para que, para que diera explicaciones por el trato que estaba dando a los judíos, a los gitanos, a los opositores políticos, etc. Alemania fue requerida ¿no? por, la, por la Sociedad de las Naciones antes de la de la Segunda Guerra Mundial. Y el que comparece es, nada menos que Goebbels, el ministro de propaganda, nazi, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice él? Alemania es un Estado soberano. Hacemos lo que queremos con nuestros comunistas, con nuestros judíos y con nuestros gitanos. Y ni ustedes, ni la sociedad de las naciones, ni ningún Estado del mundo, va a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Pues bien, eso hoy día trasladémoslo al ámbito medioambiental. Le suena que algún señor haya dicho "Yo soy el presidente de un país soberano y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. La Amazonía es mía, me pertenece y hago lo que quiero con ella." ¿Le suena de algo, no? No necesito ni nombrarlo, ¿verdad? No, no, mejor pues, no, no, no pues las, todo similitudes, las similitudes entre entre en, entre ese, esa imagen, ¿no? de Goebbels, del nacional socialismo y lo que ocurre ahora con la ultraderecha, porque Bolsonaro es de ultraderecha, es un neofascismo, es, un neo -fascismo. es eh, realmente preocupante porque como que si no hubiéramos aprendido nada ¿no? en, en, todo, este, en este, todo este tiempo, vemos que se repiten eh, ciertas cosas, no exactamente igual, pero, pero hay, ha vuelto, digamos, el, el, el neofascismo, ¿no? el fascismo ha vuelto, y hay que ser muy, muy cuidadosos y muy claros. Los derechos humanos surgen, por tanto, a nivel internacional por esto, porque los estados son los que muchas veces violan los derechos humanos contra sus propios ciudadanos. Claro, Entonces, claro. ¿qué ocurre a nivel medioambiental? Muchas veces son los estados los que están, entre comillas, concertados, coludidos con las empresas, ¿no? Eh, hay estados fallidos, hay estados corruptos, hay políticos que se dejan uh, corromper, o, o bien eh, estados frágiles, incapaces de controlar a estas grandes uh -huh. empresas transnacionales, ¿no? que hay empresas que tienen muchísimo más dinero que 10 estados juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos a esas grandes transnacionales? Pues con, con un, un paraguas internacional. Por eso es que necesitamos el crimen de ecocidio de a nivel internacional. Eh, es más o menos eh, eso, ¿no? Rodrigo, eh, Elisa hablaba de herramientas. Y, eh, y tú aclaras que lo ideal sería tener la herramienta de, de, del, del reconocimiento del, del crimen de cocidio en la Corte Penal Internacional. Sí. Y hacia eso está, estáis trabajando tantísimo. Pero eh, ya que tú perteneces a una fundación especializada en, en temas jurídicos internacionales, eh, ¿hay eh, fundaciones eh, donde las personas y, los, y las entidades y los activistas medioambientales Puedan ir, porque normalmente eh, son entidades y personas sin recursos, eh, que todo el tema jurídico nos supera, porque, porque bueno, es, es otro mundo, es otra dimensión a, to, a todos los niveles. Eh, es fácil acceder, en, encontrar en, en los países o incluso si en nuestros países, porque son estados fallidos o frágiles o corruptos, ¿Se pueda, ¿se pueda solicitar a estas eh, organizaciones especializadas, como, la, como tu, la fundación que tú diriges, para ayuda? Eh, sí, a ver, primero hay que eh, agotar los recursos internos. Eh, vamos, a, a ver, hay, hasta ahora hemos hablado del ecocidio como crimen, ¿no? Sin embargo, medio ambiente y derechos humanos, aunque le moleste mucho al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, están muy ligados, están muy ligados, y muy ligados sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas. Son los indígenas quienes mejor protegen a la tierra porque ellos tienen esta concepción, ¿verdad?, de que ellos sí pertenecen a la, a la tierra. El, el pueblo eh, indígena que es del sur de, de mi país se llama Mapuches. Mapuche significa gente de la tierra, o sea, ellos son, son parte de la tierra, ¿no? y la, la, la, la, el medio ambiente es la Pachamama, ¿no? es la divinidad, ¿no? la, es una, la, la diosa, vivimos dentro de, dentro de ella. Pues bien, eh, como, como medio ambiente y derechos humanos suelen estar muy vinculados, otro camino posible es el camino de los derechos humanos. En todos los eh, estados existe la vea corpus, ¿no? el recurso de amparo, ¿sí? porque cuando se destruye el ecosistema, Alguien padece los efectos, ¿no? Y su suelen ser las poblaciones que están viviendo allí o, o, o, o que son a aledañas a ese, a ese lugar, ¿no? Y entonces sí podría invocarse eventualmente, hay que ver el caso concreto, pero, pero un buen abogado sabrá buscar una estrategia del caso concreto para transformarlo en un caso de derechos humanos y eso puede tener el recorrido ante los tribunales internos y también, agotados los recursos internos, si no hay respuesta favorable, ir al foro internacional, y allí, eh, si somos Latinoamérica, en América Latina está la corte, la corte Interamericana de Derechos Humanos, antes hay que pasar por la Comisión, el sistema, digamos, la Comisión y la Corte, eh, pero, y a nivel europeo está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de Justicia de la Unión Europea, aquí es otra lógica, otro entramado, pero en América Latina sería eh, la, la, el sistema interamericano de derechos humanos, y para llegar allí, en todos los estados hay, hay distintos eh, ONGs que ayudan a esta, a esta labor. Hay una que, es, eh, que está quizás más eh, asentada en la misma corte en Costa Rica, que es el, el CEGIL, ya no me acuerdo bien qué significan las siglas, pero el Centro de Estudios de la Justicia Internacional o algo así, el, el CEGIL, eh, con C, CEGIL. Ellos eh, llevaban casos, eh, llevan casos, que hace mucho tiempo que no, que no estoy en el. En, en, preocupado digamos, del sistema interamericano en detalle, pero ellos llevan casos al, al, a la Corte eh, y se encargan de la, de la tramitación. Pero, como digo, en cada, en cada país hay organismos que pueden eh, poner un recurso de protección, un recurso de amparo, un, una vez corpus, como una situación de derechos humanos, eso se hace, eh, y eh, si no, se puede ir al sistema, al sistema interamericano de derechos humanos. Esa es la vía de derechos humanos, ¿no? De, de, de, esta, la otra vía penal que es la que estamos intentando eh, construir, porque finalmente la mejor disuasión, como dice bien Maite, no es que, bueno, si esto me cuesta una multa, pues yo, yo lo pago, y ya está. Eh, pero no es la idea, la idea es que el responsable vaya preso, vaya a la cárcel, como ocurre con, con los demás crímenes internacionales, ¿no? Eso es. Okay. Okay. Elisa, eh, tú tenías una pregunta para Maite, ¿quieres formularla tú directamente, por favor? Te recuerdo, dices, ¿qué ocurre con la aplicación del crimen de ecocidio? El tema de la responsabilidad en el ecocidio. Luego Marta Benavides ha pedido la palabra. Eh, claro, a, me, me parece a mí, por todo lo que hemos estado leyendo desde que conocí, eh, toda la historia de Polly Higgins, que la conocí después, justo después que había fallecido. Eh, me parece que el tema de que haya responsables directos, personas responsables por las decisiones que llevan a un ecocidio, me parece que es muy importante, porque la persona que está en ese momento tomando la decisión en un directorio de una empresa o un presidente o un ministro que toma la decisión eh, de avanzar con, un, con algo que va a terminar en el concilio, me parece que es lo único que puede frenar eh, esta ambición eh, desmedida que hay ahora. Este, quizás la hubo siempre, pero es, está como, como se nota en, en todo el mundo que hay como una aceleración y hay como una des, un desmedido... Este, Ambición, como, si, como si realmente se dieran cuenta que se da por terminar el mundo, pero quieren amasar todo el dinero antes de que, de que se termine. Ser los más ricos del cementerio. Quieren ser los más ricos del cementerio. Exactamente. Maite. Pues efectivamente la gran diferencia que existe entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal en que la civil, tú das, eh, pagas una multa y ya está. Y en la jurisdicción penal es diferente, se establece la cadena de responsabilidad. Entonces, claro, imaginaros que sois el director ejecutivo de una eh, corporación que tiene muchísimo éxito económico y tú eres el rey del mambo, digamos, es que es, eh, a nivel profesional estás arriba del todo todo el mundo quiere ser como tú, estás haciendo ganar a tu empresa miles de millones de dólares y resulta que por una actividad que ha hecho tu empresa ecocida se te lleva a la Corte Penal Internacional y se te acusa a ti de que eres un eh, criminal eh, eh, cocida. Claro, eh, decirme qué director ejecutivo de una empresa quiere pasar de ser el rey del mambo a ser comparado a un criminal de guerra. Cambia una, una ley de ecocidio cambia totalmente totalmente el panorama, porque al establecer esta cadena de responsabilidades, tú señalas con el dedo a quién ha sido responsable, al director ejecutivo de la, de la empresa que ha cometido un ecocidio, a los miembros del gobierno, que puede ser del gobierno nacional o del gobierno regional o de un ayuntamiento que ha dado permiso para que se produzca un ecocidio. Esta es eh, súper es importante porque se señala a las personas, pero además es que, claro, afecta a toda la cadena de responsabilidades. Ya digo, porque si tú estás en una compañía de seguros, por ejemplo, pues no querrás asegurar una práctica cocida porque puede que se lleve a la cartela a los que están haciendo esta práctica cocida. Y los accionistas de una empresa que va a causar una práctica cocida no querrán dejar su dinero en una empresa que se sabe que está haciendo una práctica criminal. Pero fijaros lo, lo importante que es contar con esta ley, porque lo frenará, lo frenará todo de, de, de, de una, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Este hecho de, de contar con una ley penal y que se aplique a nivel mundial y que esté por encima de todas las corruptelas, digamos, locales, ¿no? Como decía, si me permites, no decir, bueno. mate, como decía Poli, eh, eso cambia el paradigma. O sea, eh, ahora el paradigma es puramente económico, es la máxima ganancia. Pero cuando un responsable político o de una multinacional o un militar, no olvidemos, tenga que tomar y firmar una decisión de este tipo... Tiene que pensar que si el crimen de concidio está legalizado en la Corte Penal Internacional, puede acabar en el banquillo, como cualquier genocida. Este es el cambio de paradigma que Poli siempre nos, nos explicaba y que Elisa eh, también entendió perfectamente, aunque no llegó a, a conocerla. Pero lo, lo cogiste perfecto. <ríe> no. Muy bien. Eh, está Marta, que no sé si quieres intervenir, Marta. Sí, buenos días. Aquí es eh, 11 de la mañana. Ah, me costó entrar porque cuando llueve, todo se cae, por eso es que también no puedo estar en el video, porque entonces me verían a mí, pero no podrían entender lo que estoy diciendo, porque la energía no es suficiente fuerte para eso. Y tiene muchas razones, o sea que vivimos en condiciones que no deberían ser así, pero las crean así, a propósito. Entonces, eh, soy parte del equipo gestor en El Salvador para la ratificación, la firma y ratificación de Escazú. Soy la única persona adulta mayor, es mayoría joven, gente joven. Eh, hoy estaba conversando con uno de ellos que está haciendo la milpa, entonces no pudimos trabajar sobre la soberanía alimentaria, porque todo esto tiene que ver con la posibilidad de vivir en paz en un planeta sano. Entonces, entender qué es eso de vivir en paz, pues, que no estés con la aflicción de que de dónde vas a comer, que eh, nos meten a la cárcel si salimos a la calle cuando estamos en confinamiento forzado. Tengo desde marzo de estar en mi casa y no me permiten, no me permiten salir, porque no hay ni, ni transporte público, ni eh, puedo conseguir la comida, el agua, lo que sea. Y así está toda la población. Así es que este es un simple ejemplo. Pero miren, yo pienso que esta experiencia que están teniendo ustedes, es importante que ustedes la compartan con mucha más gente. Pilar y Carmen me la envió y yo se la mandé al equipo gestor. Y ellos se la han mandado al equipo que está coordinando todo con la CEPAL a nivel continental. Tenemos que tener suficientes firmas para el 26 de septiembre. Y hemos hecho una tarea fuerte. El joven supuestamente guapo y listo y todo, que supuestamente el ciudadano presidente de El Salvador, y digo supuestamente porque no preside más que malfiadesas y han robado mucho en esta pandemia. Entonces, él no está dispuesto a que se firme, pero le seguimos presionando. Nosotros venimos de haber creado, algunos de nosotros la Corte Penal Internacional, sabíamos que nuestro país nunca la iba a apoyar, pero teníamos que crear ese instrumento para cuando sirva, a quienes le sirva. Y desde que empezamos a crearle el equipo de mujeres en el que yo estaba, eh, trabajamos por eh, que la corta, Corte Penal Internacional viera los crímenes contra la naturaleza, contra el planeta, como crimen de interés humanidad. Entonces, esto es cosa de que veamos que eh, la educación es importante, pero no es importante nada más para eh, tener un título, sino que para ser gente, como diría mi madre estudiamos para ser gente, y la gente cuida de lo que es primordial. Entonces, aquí estamos en problemas porque somos supuestamente 3% de la gente que estamos cuestionando lo que se está haciendo y que estamos impulsando todo esto. Ya nos dijeron que viene febrero eh, 28, y entonces van a haber elecciones, y de ahí se van a deshacer de todos nosotros. Y dicen, no llegan ni a 3% ustedes, y tenemos la fuerza de hacerlo. Entonces, documenten esto que están haciendo. Es muy bueno. Y para nosotros, el trabajo que ustedes hacen, hoy, hoy compartí, porque Carmen me lo envió, una reunión que van a tener ustedes en Madrid para bregar con la gente que tienen que entrar en confinamiento y cu cuáles son las posibilidades, cómo se van a apoyar entre sí. Mucho del trabajo que ustedes hacen con migrantes también, yo lo sigo y lo comparto a nivel mundial. Y cuando voy a la ONU, hablo de ustedes. Y como compañeros cooperantes y compañeras cooperantes aquí. Murieron muchos compañeros y compañeras durante la guerra que nos hicieron, porque vinieron como voluntarios, especialmente como médicos, como enfermeras, y bueno, no les tuvieron compasión, con así como nos la tenían a nosotros. Entonces, yo les sugiero que armemos una manera de que desde España creemos la conciencia que se tiene que tener sobre que si no está bien el planeta, si no está bien la naturaleza, no va a estar nunca bien nadie y tiene que estar bien todo el mundo, desde los que no han nacido hasta el último. Eh, cuando sea, tienen que estar bien. Y si no estamos bien así, de nada sirven los bancos, de nada sirve la llamada democracia, de nada sirve nada. Entonces, escasó es un instrumento de palanqueo. Así que necesitamos dos uh, firmas más. Y ahí están que no lo hagan hacerlo. Y es que hay que ponerles mucha presión. Ahí les puse alguna información y lo pueden chequear ustedes en Google y van a lograr hacerlo. Pero muchísimas gracias. De acuerdo. A a juntos. Juntos. Marta, lo hemos compartido. y Ya en cinco minutos cerramos, porque ya nos estamos extendiendo. Pero Fab González eh, tiene una, una cuestión y estaría bien que tomara la palabra. Fab, ¿quieres eh, formular tú eh, directamente la pregunta? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Eh, pues sí, o sea, a mí me resulta muy interesante el, el cómo criminalizar el ecocidio, que me parece súper importante, pero al final del día lo veo como en el lado práctico en qué eso nos ayudaría a cambiar la forma en la que el ser humano vea la naturaleza. Entonces, eh, pues sí, está padre. Más bien, a mí me causa mucho conflicto cómo el ser humano juzga a sí mismo y entonces crea como este grado de, claro, lo hiciste súper mal, entonces ahora mereces un castigo. Pero ahora que, que incluimos a la naturaleza y le vemos como este otro lado, pues es como, o sea, sí hiciste súper mal, pero tienes que hacer algo por repararlo. No Juzgarte a mí de nada me sirve, sino tengo que enseñarte a que lo tienes que reparar, que tienes que deshacer el daño que causaste. Y eso sí me parecería muchísimo más importante y más fundamental que juzgar a alguien porque lo hizo mal, ¿no? Entonces, ese era como mi... mi... ¿Quién quiere responder o aclarar o aportar? Maite. Efectivamente, eh, cuando nosotros hablamos de, de tomar la responsabilidad, por supuesto que está el tema de que hay que reparar. Y desde protectores de la tierra hablamos de regeneración, porque ya no es suficiente con parar de, de causar un daño y dejarlo así, no, no, hay que regenerar y tenemos que ponernos a ello, ¿no? Ahí acaba de haber una sentencia respecto a esto, sobre una condena que se ha hecho a un, a un hombre que arrasó con unas eh, varias hectáreas de bosque. Y se le ha condenado a que tiene que volver a plantar y a reparar y, a, y, a, y él se ha comprometido a que no va a tocar eh, eh, otra vez ese, ese ese trozo de bosque. ¿no? Y se le ha condenado a reparar, o sea que dentro de la, de la condena penal, digamos que entraría también la reparación de, de, de lo, del daño causado. Es, eso, es importantísimo, eso no se puede dejar de lado. ¿Quieres apuntar algo, Rodrigo? Sí. Eh, sí, junto con lo que ha dicho Maite, yo eh, simplemente quisiera agregar que también se produce un efecto disuasorio al existir el, el crimen. Voy a, ponerlo, voy a poner un ejemplo. Si no existiera el delito de robo, imagínense, cualquiera puede quitarte tus cosas y no te está robando, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo evitamos los robos? Hay que tener una ley que sancione el, el robo y que castigue con, eh, con, con una pena proporcionada el, el robo. Entonces, el ecocidio hoy día no es un delito. Por tanto, cualquiera puede cometer ecocidio y, bueno, no pasa nada. Eh, y entonces, eso es lo que hay que cambiar. En la, y, y hemos visto, como decía Maite, al comienzo de su primera intervención, de que si bien hay tribunales nacionales si bien hay algunos mecanismos, eh, lo que ocurre es que estos son el, de momento multas y no provocan el efecto disuasorio. En cambio, un crimen, que esto sea un crimen internacional y ser estigmatizado como, como un Goebbels, como un Hitler, eh, como un Pinochet, digamos, ¿sí? a nivel internacional por haber causado una un, destrucción del, del medio ambiente, de un ecosistema, eso es otra cosa y produce entonces un efecto disuasorio y hace que no solamente sean costos-beneficios de la empresa, que lo coloquen en el presupuesto del, del proyecto, las multas que van a tener que pagar, sino que también su nombre y su libertad está condicionada, digamos. Y eso sin duda que provoca un efecto disuasorio. Y la reparación, por supuesto, por supuesto que tiene que, tiene que haber reparación. Muy bien, pues yo creo que, que si nadie más, como nadie más ha preguntado... Eh, finalizamos aquí este encuentro hemos colgado eh, la página web de la organización que mencionó Rodrigo cegil cegil.org está en el chat eh, para la vista de todos y nada, no me queda nada más que agradeceros a, a todos a todas, a todes que, que estáis trabajando eh, con toda vuestra energía y vuestros Vuestro ímpetu eh, en, eh, bueno, en conseguir que, que realmente, como decía Marta, mmm, valoremos la naturaleza como lo que es. Eh, es nuestro, nuestro medio, es donde, donde, donde se da la vida, ¿no? la nuestra y la de todos los, los seres del planeta. Y que no vamos a ningún sitio ¿no? sin, sin este cuidado. Eh, Nada, no me resta nada más que eso. Agradeceros a todos y animaros a que sigáis, Marta, que esta luchadora que nos hablaba creo que desde El Salvador, a que, a que no, no desistáis, que sigáis ahí en, en, en la lucha, <ríe> en el esfuerzo diario. A veces dejando de lado nuestras parejas, nuestras familias, incluso nuestra salud. Pero bueno, eh, es muy reconfortante saber que existís. Y, y que estáis ahí trabajando. A mí, a mí me, gustaría, me gustaría decir así para cerrar, eh, si, si puede ser Aurelia, eh, ¿Sí? recordar que, que el movimiento ciudadano para sacar adelante el Acuerdo de Escazú es muy potente y que es una herramienta eh, jurídica fantástica y que eh, se tiene abierta una carta a la que eh, se puede adherir eh, dentro del movimiento Escazú ya y escasú ahora y cualquiera que nos esté escuchando pues está esta carta eh, online y yo animo a todas las personas a que la firmen porque cuanto mayor sea el apoyo ciudadano igual que tenemos nosotros eh, desde Stop Ecocidio una petición internacional para que los gobiernos creen la ley de ecocidio que eso también la tenéis en nuestra página web pues eh, que, que veáis que podéis hacer desde vuestras casas esas dos cosas muy sencillas. Primero, eh, adheridos a la carta abierta del movimiento por Escazú, para crear el acuerdo Escazú, y que eh, también pues, firméis el, el que apoyéis con vuestra firma el que se cree el crimen internacional de partidos.